Hola, te doy la bienvenida al vídeo de actividades de la unidad 1. Mi nombre es Conchi Fernández y a continuación te voy a presentar el reto de la semana del curso Aprender a aprender EDES del INTEF, que te servirá para completar tu trabajo en esta unidad. Con este reto generarás las primeras evidencias sobre tu aprendizaje y su realización te servirá para reflexionar sobre los conceptos que hemos presentado en esta unidad profundizar en su conocimiento y aprender junto con el resto de tus compañeros a través de todas vuestras propuestas. El reto está desglosado en cuatro fases muy asequibles y sencillas de llevar a cabo, que te recomiendo completar. Las presento a continuación. En primer lugar, crearemos nuestro portafolio digital. En la plataforma encontrarás más información para llevar a cabo la creación de tu portafolio digital que te servirá para recoger tus evidencias de aprendizaje y tus reflexiones personales a lo largo del curso. En la siguiente fase es conveniente que tengas claro cuál es el principal motivo que te impulsa a aprender y en qué áreas o competencias te gustaría mejorar cuál es tu estado personal y tus metas futuras. Te servirá de punto de partida para continuar el diseño del producto final. ¿Sabes cómo aprendes? Una vez que hayas identificado tu situación y tus metas futuras, te animamos a reflexionar y a identificar cuál es tu forma de aprender o tu estilo de aprendizaje. Puedes ayudarte de los siguientes apartados como orientación para empezar a definir tu propuesta qué quiero aprender, cómo quiero aprender, con quién quiero aprender, cuándo quiero aprender, cuánto tiempo le voy a dedicar. A continuación, expresa una necesidad formativa que quieras cubrir en tu plan de formación personalizada una afición, un reto personal, una formación en el área específica, indicando los pros y los contras de tu propuesta. También puedes incluir las condicionantes que encontrarás en tu día a día para aprender de forma autónoma. Luego podrás seleccionar las palabras clave más relevantes que te servirán para crear un producto final propio, muy visual y atractivo. Por último, como siempre, es importante que le des visibilidad a tu creación para que todos tus compañeros lo conozcan.